Bueno, tenemos a Arizmendi. ya eh, tenemos a Arizmendi ahí. Adelante, Arismendi. Capacito, eso está caliente por ahí. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, me encuentro en el sector Capacito, en San Francisco de Macorís. Específicamente en la calle 5, donde, como pueden observar en las imágenes, aún permanecen los escombros ya de los disturbios producidos en el día de ayer donde el, la barriada se lanzó a protestar para exigir que sean liberados unos eh, cuantos jóvenes, los cuales fueron apresados, acusados de participar en las intensas balaceras que ocurrieron en el sector San Martín el domingo y el lunes eh, por la noche. Ahí pueden observar en sus imágenes cómo todavía permanecen estos escombros de los neumáticos encendidos y el gran cúmulo de basura que lanzaron los manifestantes. En el día de ayer repetimos para exigir que sean puestos en libertad estos jóvenes que fueron apresados. Algo que hay que destacar señores y es que en toda eh, la mañana de hoy y anoche el sector San Martín eh, eh, todo transcurrió totalmente en calma. Los vecinos dijeron que aseguraron verdad eh, detrás de cámara que no se han producido ningún enfrentamiento de disparo lo cual ya ha empezado a llegar la tranquilidad poco a poco a esa barriada luego que eh, en diversos días consecutivos eh, miembros del DICRIN y de la Policía Nacional realizaran un amplio operativo en todo San Francisco de Macorís no solo en el sector San Martín sino en múltiples sectores eh, apresando a una gran cantidad eh, importante de personas eh, involucradas de participar en estos tiroteos y repetimos, en el día de hoy el sector San Martín eh, amaneció completamente en calma, lo propio ocurrió en la Bienvenido Fuerte Suárez, donde en el día de ayer también se incendiaron eh, muchos neumáticos y se obstaculizó el tránsito por un largo rato y en la, a primeras horas de la mañana de este miércoles se pudieron observar miembros del ayuntamiento municipal los cuales procedieron a retirar los escombros y ya el tránsito ha empezado a fluir de manera normal en la Bienvenido Fuertes Duarte luego de los disturbios del día de ayer. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bien, gracias Arismendi por las información. Qué mensajes es de este grupo de bandas. Bueno. La autoridad tiene que plantarse, ¿Eh? Si no se planta, la autoridad tiene que plantarse, si no se planta nos van a coger la ciudad. Sí. A que lo sepa.